¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal Y hoy vamos a estar hablando de lo que es este Tiger 131 Bien, Vamos a estar haciendo una pequeña review Se lo voy a estar mostrando en una rápida batallita que hemos jugado Para mostrarles de qué va este tanque que está a la venta en la tienda Premium Bien, y no está muy caro que digamos Yo lo compré, justo tenía un cupón encima del 15 o del 20 algo así Así que me terminó costando unos... 420 pesos argentinos, ¿no? Algo así, algo así. Así que, bueno, lo compré peladito, peladito. Me vino con la tripulación nomás. Eh, con hermanos de armas, pero... Igualmente yo le puse la tripo que tenía el lowe con 5 habilidades. Eh, así que, bueno, tranca... Tranca 120. Bueno, vamos a contar... Que este tanque es un tanque que existe en la vida real. Es el único Tiger que existe... Actualmente y que está en funcionamiento, podríamos decir, en el museo de Bovington en Inglaterra. Eh, ¿Y qué podemos decir de este tanque? Que fue capturado por el 48 Real Regimiento Británico de Tanques en Túnez durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue conocido por los aliados como Tiger I. Bien, o sea, este sería igual en el Watt que el Tiger I de Rama, pero, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Eh, por ejemplo, uno es que eh, este tiene el cañón 88 corto, que es el que llevaba eh, en la vida real, digamos, en la, en la Segunda Guerra. Eh, y podemos decir que eh, era conocido con la designación alemana como Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus SDK FZ 181. Wow. Bueno, eh, fue fabricado en Kassel, Alemania. El casco fue elaborado por Henschel, mientras que la torreta fue hecha por Wegmann A. ¿Bien? O sea, este es de H, de Henschel. No como el otro Tiger que está en la línea, que es de, el Tiger 1, que es de Henschel también, pero el otro es el Tiger Porsche. Eh, eran las dos eh, empresas que competían entre sí para obtener la, eh, lo que era la fabricación del, del Tiger, ¿no? El tanque fue completado en enero o febrero de 1943. Con el número de chasis 250.122. Fue embarcado a Túnez entre el 12 de marzo y el 16 de abril de 1943. Eh, fue asignado al pelotón tercero en la compañía número 504. ¿Ven? ¿eh? Perfecto. Eh, en Túnez durante la campaña. Y fue, digamos, fue enviado a Túnez eh, durante la campaña en el norte de África. Eh, con los Africa Corps. Portando el característico número 131 en su torreta. Sabiendo que los aliados preparaban una ofensiva importante hacia Túnez, los alemanes lanzaron un ataque sorpresa en la noche del 21 de abril de 1943. Cuatro puntos fueron atacados simultáneamente, incluyendo un paso en el lado norte de una colina llamada Jebel Jaffa. Dos Tigers acompañados de muchos otros tanques avanzaron a través de este paso antes del amanecer y retornaron gradualmente durante el día. El Tiger 131 fue alcanzado por tres tiros provenientes de cañones de 6 libras de tanques Churchill, o Churchill, pertenecientes al Escuadrón A de la Tropa 4 del 48 Real Regimiento Británico de Tanques. Un sólido impacto, o sea, un sólido tiro impactó en el cañón del Tiger y rebotó hacia el anillo de la torreta. Esto atascó dicho módulo, o sea, atacó la, la torreta, o sea, no se, pudo, no se pudo mover más la torreta, eso era un gran, gran eh, problema E hizo que cualquier intento de derrotarla fuera imposible Este mismo tiro hirió al conductor, al artillero de la ametralladora y destruyó la radio, o sea, pff, tuvo una suerte Un segundo impacto en la torreta dañó el mecanismo de elevación del cañón, o sea, ya no se podía elevar más el tercer disparo del Churchill impactó en la escotilla del cargador, proyectando esquirlas al interior de la torreta. La tripulación alemana salió del tanque, se llevaron a sus compañeros heridos y dejaron al noqueado pero aún manejable Tiger atrás. La identidad y el destino de la tripulación son desconocidos. El tanque fue asegurado por los británicos cuando capturaron la colina Jebel Jaffa. El Tiger 131 fue el primer tanque tigre en ser capturado intacto por las fuerzas británicas. Bueno, eh, podemos decir que aunque digamos, aunque fue capturado, lo, lo, lo, lo, lo, lo tuvieron bastante tiempo los ingleses para poder hacerle análisis, y exhaustivas eh, pruebas para ver de qué forma... Podían penetrarlo, de qué forma funcionaba el cañón y cuáles eran los diferentes mecanismos que tenía este, este tigre, ¿no? Y que los ingleses fueron aprendiendo de, de eso también. Bueno, se puede decir que este Tiger estuvo exhibido en Túnez y formalmente inspeccionado fue por el rey Jorge VI y el primer ministro Winston Churchill. El tanque fue enviado a Inglaterra en octubre del 43, donde fue mostrado como trofeo en varias ubicaciones para levantar la moral. Durante la guerra, antes de ser sometido a una extensa evaluación y pruebas por la Escuela de Tecnología de Tanques, que publicó informes detallados sobre su fabricación. Uh -huh. Bien. El tanque capturado fue transferido al Museo de, del Tanque, o sea, del Tank Museum, por el Ministerio Británico de Suministros, el 25 de septiembre de 1951, donde se le asignó el número de acceso 23. 5.1 dice que en 1990 el tanque fue removido de la exhibición en el museo para ser sometido a trabajos de restauración por parte del museo y de la Army Base Repair Organization la restauración implicó un casi completo desensamble del tanque o sea lo desarmaron por completo el motor Maybach HL230 de un Tiger II del museo fue instalado ya que el motor Maybach HL 210 original había sido cortado a secciones para ser exhibido. Además, un moderno sistema antiincendios fue añadido al compartimiento del motor. El desgaste y rendimiento del nuevo motor del Tigre fue estudiado por metalúrgicos para explorar las aleaciones y el rendimiento de la manufactura alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En diciembre del 2003, el Tigre 131 regresó al museo con un motor funcional, convirtiéndose en el único tigre funcional en el mundo y el vehículo más popular exhibido eh, en el museo. Mantenimientos posteriores y repintados con los colores del, periódico, del periodo histórico perdón, al que pertenece completaron la restauración en 2012, para un coste total de 80.000 liras, esterlinas. Y dicen que este tanque fue utilizado en la película bélica de 2014 en Fury, cuando se enfrenta a los, a los Sherman M4 de Brad Pitt, eh, siendo la primera vez que un tigre eh, aparece en un film, un tigre de verdad, real, digamos, no, no, no, una maqueta, eh, aparece en un film real desde eh, 1946, ¿bien? Así que bueno amigos, eh, dicho lo dicho, que tenía que ver con algo histórico, que voy a empezar a hacer con, digamos, porque amo la historia, me encanta la historia, me encanta repasarla y saber qué es lo que ha pasado. Vamos a darle caña a esta, a esta replay en la cual podemos observar cómo funciona este Tiger 131 si tienen pensado comprarlo, si tienen pensado sacarlo a pasear o ver qué onda. Bueno, acá vemos, yo en principio lo estaba probando. El movimiento de la torreta es bastante, bastante lento. O sea, es bastante sencillo que nos troleen, digamos. A ver, eh, el apuntamiento hacia arriba. Ahí, normal. Eh... Yo le voy a ir contando de paso cositas que tiene el tanque este, este Tiger 531, acá en lo que es el WOT. bien. Podemos decir que tenemos un daño promedio de 220, ¿eh? con este cañón 88 corto. Tenemos una, una penetración de armadura de 145 con AP y 194 con APCR. Yo les recomiendo que lleven bastantes APCRs, por lo menos de 17 como llevo yo. A ver, si querés llevar menos, lleva menos. Pero aunque sea lleva T5 o 4, mínimo. Porque vamos a ver tier 8 seguramente, como en este caso, eh, que vemos tier 7. Está bien, digamos, no es tier 8, pero es tier 7. Eh, niveles superiores y eh, estamos en problemas. Este tanque lo tenés que usar como sniper. Te guste, no te guste. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Este tanque se usa como sniper. Porque yo no tenía este tanque, pero tenía el Tiger de línea. Y lo que me costó horrores. Horrores y horrores aprender a usarlo. Me costó puntos de experiencia. Me costó puntos de... de, de puntuación personal. winocho, Me costó de todos los créditos. Un montón de cosas. Porque tenemos... A ver, chicos, hay algo que es muy claro y muy sencillo. Tenés 100 de blindaje frontal, ¿bien? O sea, pensá que acá tu frontal tenés 100 acá. 100. Y es totalmente recto. No tenés ningún tipo de inclinación. Con lo cual, te van a entrar todas. De frente te entran todas. Pensá que eso es un cazatanque, ¿bien? O sea, ¿vos mandarías un cazatanque primera línea? No. Bueno, listo. Bueno, salvo con un chatáncer de 100 y 12 no Pero digo un, un, un cazatanque eh, un E25 un Scorpion, algo así pensá que es un Scorpion con este eso es lo que tenés que pensar tenemos muy muy buena visión 950 puntos de vida eh, al cabo 85 nos cuesta penetrarlo si está angulado con AP hay cargo automáticamente APCR me voy un poquito más para atrás fíjense que la detección el rango de detección es bastante bastante amplio es casi de todo el mapa te diría eh... nico la pcr el king tiger eh... lo tenemos bastante ahí el tiro se fue a mordon el king tiger sale tranquilísimo piensa que es fan comido se lleva un tirito de 230 no es mucho pero bueno es lo que hay 230 nos sirve eh... Estamos cargando en unos 5 Ahí está el, el, el IKB, pero no, no, ya lo perdí. Lo perdí, lo perdí, no lo veo más. Ya olvidé que tiene un camuflaje zarpado. Fíjense cómo estamos disparando y todavía no nos detectan. Y está el IKB atrás, que seguramente debe tener binoculares y todo. Y toda la bola. Y no nos detectan, o sea que... Tenemos un camuflaje bajo, porque somos un tanque pesado. Pero... Pero ojo, ojo con nosotros. Bueno, ahí está ya el pecolin 3, se viene más cerca. No llego a darle tiro. Ya me voy a esconder porque estoy en el horno. ¡Ole! Rebotamos un tiro. <ríe> Increíblemente nos dieron ahí al costadito y no, no nos penetraron. Eh... Otra de las cosas, tenemos una potencia específica de 11,40. Con lo cual es una potencia bastante, bastante lenteja. Bastante lentorra, se podría decir. Es medio pesadete. Ahí se me fue el 45, no le doy ya, se me pasó. Ahí pasa la RL, claro que sí, por supuesto. Eh, me voy a cubrir la cola porque tengo el King Tiger ahí. Eh, bueno, el 43 que me lo voy a llevar. Ahora se viene, lo que pasa es que ya estoy solo que es el área acá. Bueno, le entramos, tenemos 950 puntos de vida chicos, con lo cual tenemos que jugar con eso, ¿bien? Es lo que lo, lo único que nos salva Como los alemanes no es el blindaje. No bueno, le entramos con el Nico en la PCR. Tampoco apunté, eso fue error mío. Admito que tendría que haber apuntado abajo. Eh, acá un poco que lo mangué yo. Ahí trato de angulárselo un poco al Tiger. Olvidate, no hay chance. Somos de mantequilla. Mantequilla de maní. Pero bueno, mal que mal, por lo menos. Vamos a hacer un poquito de daño. Ahí hicimos 1000 de daño, por lo menos casi 982. Eh, un Win-8 en verde terminamos o sea, no está, no está mal tenemos que tenemos que aprovechar un par de cosas eh, bueno, ahí quedó nuestro, nuestro cadáver eh, tenemos que aprovechar un par de cosas que son, el tema de la detección tenemos muchísima detección muy muy buena en el campo de visión eh, no tenemos un mal camuflaje para hacer un pesado y eh, tenemos un excelente radio. Eso que quiero decir, que nos están diciendo que no somos un tanque de primera línea, pero ni de casualidad, y que tenemos que estar en una segunda... Acá yo estaba en una segunda línea, ¿no estaba? Si estuviera en una tercera línea, estaría, no sé, sea, atrás, allá atrás de los arbustos disparando re tranquilo. Acá estaba en una segunda línea, al estar en segunda línea, apenas los que, digamos, eh, rebasan la primera línea, que eran los que estaban ahí, se vienen por el costado y yo ya estaba acá en segunda línea. Eh, Podés jugarlo así en segunda línea, podés jugarlo en tercera, sino, si, te, si, digamos, si no, si no tenés problema. Eh, yo decidí jugarlo en segunda, a veces lo juego en tercera línea, no este, digo, este lo acabo de comprar recién. Pero el Tiger de línea, ahora yo no lo tengo más, eh, pero bueno, estaba los créditos, pero, pero cuando lo tenía jugaba en tercera línea campeando, porque no, es que... Pensás que te entra, te van a entrar la mayoría de los tiros, salvo que tengas suerte y lo angules un poquito y justo te dispararon con AP y justo... Bueno, pero se tienen que dar un par de cosas eh, para que no para que no te, te penetren, digamos, porque conciende blindaje frontal y vamos, bastante, bastante complicados. Ahora, en una partida de tier 6, donde tenés tier 5 y vos sos el top tier, te podés animar un poco más. A ver, no te digo que te vayas de trompa contra los pesados porque te agarra un K85, te, te, te, te las cuela, pero no todas, todísimas. Y si tiene el, el, el, cañón, el cañón grandote, te saca 3.90 por tiro, está bien, recarga en 14 segundos, pero no sé, hay que ver. Capaz que dispara y después se cubre y bueno, le, no, no, no podés seguir parándole y chabón te sacó 450 de un tiro. Eh... Es, es, es un tanque difícil de usar, pero hermoso porque es un tanque histórico, es un tanque real y yo la verdad que no, no podía dejar de, de tenerlo. Me encantó la compra y estoy muy contento con mi Tiger 131 que está en el Museo de Bovington. Y cuando lo vea en YouTube voy a decir, ese tanque yo lo tengo y cada vez que lo vea, eh, lo voy a sacar a pasear un ratito Así que bueno amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Eh, cualquier cosa, me dejan sus dudas o sus sugerencias o lo que ustedes quieran en los comentarios. Y nos veremos en la próxima. Chau, chau.